¡Mickey Mouse! Vamos con... ¡Mickey Mouse! ¿Con dinero para destrabar nosotros? ¿Para YouTube? Ya, yo quiero Megara. Sí, bien. ¡Uff! Quiero Megara. ¡Quiero Megara! Quiero jugar con Megara. Espero que lo pueda destrabar. ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Vamos con Mickey! Sí, sí, sí. Esto pasó, de verdad. Estaba muy pesado con Megara. Y bueno, para eso primero tuve que... Digamos, usar a... Alicia Elizabeth de Pirata del Caribe. La verdad que los mapas... Los mapas de Pirata del Caribe... Este mapa, de Pirata del Caribe es, este mapa de Pirata del Caribe es muy guapo. Es muy bueno. El juego en sí... Eh, se lo han rifado, eh. Está muy bueno. Lo probé espectacular La beta Eso no sé exactamente qué es eh, No sé si va a quedar así o es cosa de la beta Yo creo que no, seguramente lo van a cambiar Pues es el efecto verde que se ve Pero, uff, el Kraken Hay un Kraken hay... Está muy guapo, es como el Mario Kart Pero yo creo que le han pegado un poquito mejor Bueno, si se escucha, se escucha de debajo de fondo Como yo estoy hablando, porque se... No sé por qué pero el micrófono no manduvo, se escuchaba muy bajo en el streaming Que hice para Twitch Así que, bajón Pero estaba puteando De hecho estaba jugando con otras personas eh, estaba jugando... Primero pensé que estaba jugando solo, pero después me di cuenta que no, que estaba jugando con otras personas en... en internet Pero bueno, el juego en sí... Espectacular eh, muy buenos efectos Y además tengo una ventaja, gané todas las partidas desde que empecé a jugarlo, hasta que lo terminé, ¿eh? lo gané todo Capo, eh Yo creo que, yo creo que, eh, este juego lo voy a comprar Depende de lo que salga, lo voy a comprar Porque yo sé que lo voy a jugar, lo voy a jugar yo y mi hijo Acá casi, pierdo, ¿eh? Acá casi pierdo, eh Acá casi pierdo, el primero y el segundo me habían barriado dale, dale. Tengo a mí. Tengo a mí. Me habían barriado, pero pues, hago una épica ¿eh? Ahí está el primero ahí mí me habían pasado como tres, mira, mira, mira Esos poderes que hacen son muy buenos también Aportan mucho juego. Qué suerte que tuve, pero La suerte de que me, me permitieron eh, jugar, eh, descargar la beta La verdad que tuve mucho suerte Mira lo que hago acá, mira ¡En último segundo! Sí, sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez ganando! ¡Otra vez ganando en el último segundo! Vamos. ¡Estaba ah, muy contento! Y me voy a poner más contento después ¡Vamos, vamos, vamos! vamos me voy a poner vamos. mucho más contento después ¡Qué capo! ¡Qué campeón, eh! Me a también un ticto, Ticto y en el, mundo. en el mundo Mira, acá viene la parte más genial de toda la noche que jugué. y encima me gana Megara más que, esto, no contento, pedir, más que esto no puedo pedir. contento eh, eh, salí invicto en creo en todas las carreras gané todas las carreras ah, me gano Megara algo más puedo pedir en mi vida para esta noche creo creo creo que esta noche haberme ganado Megara tan hermosa está hermosa haberme ganado Megara eh, ese Picardo estaba contento, estaba contento. ¿Qué puedo decir? Estaba como que desde que empecé voy a subir este, este gameplay y lo no tengo que subir a Youtube porque la... Joder... Toma me gane a mi cara. Toma, toma, toma. Desde que empecé estaba pensado que quería a mi Todo junto. Más que eso no puedo pedir. O sea, eso se llama felicidad. Sé que van a haber muchos más personajes. ¡Off! Oh, el, el, La pista no de Hércules de Cero héroe es genial también. Y la, bueno... Eh, la bestia no, y la Bestia, no. espectacular también. Bueno, vamos a probar a Megara un, una, una, una carrera y de ahí. Pues sí, probé a megar a un, a un, de de en una sola no. carrera, en la primera. Y después, eh, hoy seguiré seguramente con el resto. No le puedo comentar eh. no, ah. like no sé si la voz es la de la original. Debería averiguarlo. Pero el juego es muy guapo y creo que le mete mucha emoción que los personajes sean muy, muy conocidos. Mucho más que el Mario Kart. Y que los escenarios lo hayan hecho muy de las películas. Eso le aporta un montón al juego. Creo que Warner con Multiverso y Disney con, con esto se han sacado la polla. ¿eh? La tienen arriba de la mesa diciendo, acá estamos. Disney en especial también está como... Bueno, vamos, vamos, vamos a probar, amiga. Es que estaba viendo también que se ve que van a venir... Tal vez la prueba es una verdadera cagada, tal vez. Eh, la peor sí, sí, pero... sí, Ilusión. Ilusión probar a Megara. Tío. Estaba contento anoche. Probo a Megara, esta, esta, esta... Hoy. Puedo decir que con el hijo de Shop te primero en todo. Vamos. parece pues. con muy contento. El primer día... Eh... Escucha la música. A... Bueno, estaba probando por fin a Megara. La verdad que eh, estos mapas son guapísimos y la música también. Acompaña mucho. Acompaña mucho. La verdad, estoy contento. Hoy lo voy a probar de nuevo. Seguramente para terminar todo y desbloquear todo lo que pueda desbloquear. Opa, he tirado cositas, ¿Me he tirado. Yo me daba como que en esta partida dije, bueno, eh, si no la gana, no importa. Tengo mi cara. Ah. Y yo no entiendo muy bien quién es, qué es exactamente. Esta Esa cosa creo que recarga eh, las baterías no el, el, el, el stream. hay varias cositas que tengo que averiguar que, para qué son y para qué sirven pero la verdad que está el juego está guamísimo está muy molón para hacer una beta yo ya te lo compro eh. Ahí, estaba a tope peleando entre los de arriba, ¿eh? ¡Toma! Toma Chocame Chocame a Megara, ¿eh? Chocame de Megara, exactamente Pero la verdad es que excelente juego Chocame la Megara Excelente para jugarlo con amigos, yo creo que debe es, ser eh, la hostia jugarlo con amigos No voy a poder ganar con megala, no. Estaba todo triste, pero bueno. No importa, a mí me, me, me, oh, me con acelera, eh. Me cómo acelero, eh. Pequeña, eh. Yo no sé si se lo pegué o no pero qué lindo que son los mapas de, de, de este juego y yo creo que van a haber mucho más mapas todavía ¡Lo gané, lo gané con mi cara vamos sí vamos que lo gané con mi cara lo gané Felicidad con mi cara completa gente nada tan emocionado que lo subí a TikTok a Kaguai, a Kuai, eh. A... estaba muy estaba muy contento qué timing es ¿eh? qué timing Toma, primero en el mundo, alcance primero en el mundo, tómala esa CODESTER 06 Tómala eh, Sí, está contento muchacho Para hacer una, como digo, para hacer una beta está guapísimo el juego eh, Yo creo que va a valer mucho la pena y también nos da la oportunidad a la gente que por ahí que no tiene la Nintendo Switch Estoy probando el... Los que no tienen Nintendo, poder jugar a no está, tipo un... Bueno, eh, eh, uh, el otro no se calla, no se calla el otro. Bueno, los que no tienen Nintendo Switch o, o Nintendo para poder jugar a, al Mario Kart, esto es una, una gran posibilidad para la gente que estamos en Steam o en Epic. Yo entré por Epic eh, y la verdad que no me arrepiento de nada. Lo bajé, hoy le voy a seguir dando duro. Eh, primero voy a jugar al Poppy, después voy a, voy a entrar al... al a uh, Speed de eh, Store de Disney. Espectacular el juego, la verdad. Se la, se la rifaron, eh. ¿Qué más puedo decir de este? ¿Qué puedo decir gente? Eh, yo creo que con esta imagen de. Esta imagen de fondo de mi ganando eh, la última carrera del día de hoy. Yo creo que está más que genial como para este, este stream del día de hoy. ¿Qué más puedo pedir Ania Megara eh, la pude la pude usar y yo creo que mañana mañana se ah, me me estaba viendo de, de, el de stream de Twitch. Megara eh, vamos a completar la, la escena de Megara y pero la verdad que me ha encantado la, la beta me ha encantado eh, si lo voy a seguir jugando seguro que sí cuando salga muy probable que lo compre porque no solamente me irá divertido sino que también sé que se va a ir mi hijo que, bueno lo que decía ahí que también que, que no solamente que me llega a los yo, que sino que mi hijo que también probado, seguramente le va a gustar la mucho la el musica, juego la música es más a, ambiente el ambiente en especial los escenarios así de Disney yo creo que mientras vayas poniendo más cosas de Disney porque lo va a hacer mucho mejor actualmente yo creo que eh, me gusta mucho más que los de Mario Kart está de Mario Kart eh, pero bueno pues, así de cada creo uno, que después uno, está la, la racho más guim para más jugar también pero otros no pero a mí me encantó al ah, eh, 100% recomendable La beta está Está para bajar gratis, no sé hasta qué tiempo No lo he visto hasta qué tiempo, pero Es solicitarlo nomás y que te manden una clave Para que lo puedas instalar en Epic O en Fincro también la, aquí, la joyita que se ha sacado ¿no? Yo creo que la va a romper de acá Bueno gente eh, Para mí esto es todo por hoy Espectacular, ¿no? Lo dejo acá con el cara de fondo La ganadora del día de hoy eh, Elizabeth nada más, eh, también. Bueno, gente, nos vemos Besos en la cola, Is